Vamos a ver cómo tener pestañas verticales en Firefox. Vamos a abrirlo. Lo podemos hacer con una extensión gratuita. Voy a copiar esta dirección. Vosotros la podéis copiar de la descripción del vídeo. Es la dirección que nos lleva a la extensión. Le damos a agregar a Firefox. Le damos a añadir. Y ya lo tenemos aquí a la izquierda. Este panel también se puede poner a la derecha. Mover panel lateral a la derecha. También podemos ver en este panel los marcadores, el historial. La verdad que es bastante cómoda esta extensión para ver los marcadores historial, pestañas, genial.